Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la tercera sesión. Si ya completaron todas las actividades de la semana 3, deben tener esta insignia. Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor el avance de actividades del lado derecho del curso para ver cuál es la actividad que les hace falta. Durante esta semana del curso han participado en promedio 20 alumnos. Fueron 22 quienes procuraron participar con su texto de la autobiografía. Los felicito. Si no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se otorga la insignia a quienes envían en primer lugar su texto argumentativo de la semana 3. En esta ocasión la obtuvo Jesús Paniagua. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 3 se otorgó a Roberto, Erika y Laura. Muchas felicidades. 19 estudiantes participaron en la corrección del texto. Ana, Jorge y María Guadalupe fueron quienes lo enviaron primero. Muy bien. Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto argumentativo de la semana 4. Este domingo es el último día del curso. Aprovechen para realizar las actividades que tengan pendientes. Ayúdenos a mejorar nuestros cursos entrando a la encuesta de evaluación. Los invito a realizar sus actividades de la semana 4. Estamos a punto de concluir el curso. ¡Ánimo y mucho éxito en la semana 4!